Hablando de emociones, ¿has observado que no siempre te comportas de la misma manera? Incluso a pesar de estar sintiendo aparentemente la misma emoción, ¿por qué ocurre esto? ¿No nos habían dicho que cada emoción primaria tiene un patrón de respuesta fisiológico y expresión facial que es universal, que cualquiera observándolo podría determinar qué emoción estamos sintiendo? ¿Por qué dos personas que sienten la misma emoción no se comportan de la misma manera? Hoy te voy a explicar cómo eh, la emoción pasa por un par de filtros antes de convertirse en una expresión emocional concreta. Hoy te voy a explicar el proceso emocional. Bienvenido a Cosas de Coaching. El proceso emocional comienza siempre por un estímulo que desencadena una emoción. Este estímulo es la percepción, consciente o inconsciente, de una situación o un cambio. Cada emoción tiene su tipo de estímulo que la desencadena. Lo llamamos genéricamente desencadenante emocional. Este puede ser externo, que captamos por cualquiera de nuestros sentidos, o interno, como puede ser cualquier actividad mental, como un recuerdo o un pensamiento. Sí, los pensamientos también pueden ser desencadenantes emocionales. En el otro extremo del proceso están los efectos observables de esa emoción, es decir, la comunicación verbal, lo que decimos, la comunicación no verbal, nuestros gestos y postura corporal, la conducta motora, cómo nos comportamos, y la respuesta fisiológica concreta de esa emoción, cómo la sentimos en el cuerpo. Lo que ocurre entre estos dos extremos, entre el desencadenante emocional y los efectos observables, es lo que llamamos el proceso emocional. La percepción del desencadenante emocional pasa de forma casi instantánea por un filtro innato e inconsciente. Sí, innato. Esta es la parte que todos los seres humanos compartimos desde que nacemos, solo por pertenecer a nuestra especie. Es la parte universal de nuestra respuesta emocional. En este primer filtro se realiza la evaluación y la valoración emocional del desencadenante. Es una evaluación muy rápida y se realiza, como digo, de forma inconsciente. Básicamente se valoran dos cosas. Si el estímulo es relevante para nosotros en este momento concreto y cómo nos afecta, cómo debemos reaccionar a él. Antes de continuar, quiero llamar tu atención sobre los aspectos de este primer filtro. Fíjate que tiene en cuenta cosas como la novedad del estímulo, si nos agrada o no, el significado que le podemos dar, cómo de preparados estamos para afrontarlo y cómo es de coherente con las normas sociales de la cultura en la que vivimos. Esto es importante. Todas estas cosas varían con nuestra edad, nuestro conocimiento, nuestra madurez personal y mental y con las experiencias que hemos vivido hasta este momento concreto en el que nos enfrentamos al desencadenante emocional. Por eso, a pesar de ser un filtro innato a todos los seres humanos, el resultado de él depende mucho de nuestro momento vital en ese instante. El mismo desencadenante emocional no provoca entonces la misma activación emocional o la misma emoción a los 4 años que a los 20 ni a los 40 años de vida. A partir de esta rapidísima valoración inconsciente se lanza lo que se llama activación emocional, donde ya el cerebro ha elegido de alguna manera la emoción concreta que responde a ese estímulo concreto y la lanza La activación emocional está compuesta de cuatro componentes. El primero es la experiencia subjetiva. Son las sensaciones o sentimientos concretos que nos hace sentir la situación percibida. Sentimos el agrado o desagrado del estímulo y la intensidad de ese estímulo. El segundo es la expresión corporal propia de la emoción, que, como ya sabemos, está compuesta de una parte verbal, las palabras que utilizamos para describir cómo nos sentimos, como la forma de expresarlos, el tono, el volumen, el ritmo, es decir, la parte no verbal, paraverbal en este caso, de la comunicación, y la otra parte no verbal, los gestos y las posturas corporales. El tercer componente es el afrontamiento, que es la preparación para la acción que corresponde a la emoción concreta, en función de la valoración que hayamos hecho de nuestros recursos para ello. El cuarto y último son los cambios fisiológicos que suceden en nuestro cuerpo y que dependen del sistema nervioso autónomo y somático. Son, por ejemplo, el incremento en la frecuencia cardíaca, el, los cambios en la profundidad y velocidad de la respiración o la segregación de hormonas como la adrenalina o noradrenalina, por ejemplo. Tras esta activación emocional, como resultado del primer filtro, también muy rápida e inconsciente, en el proceso emocional aparece un segundo filtro llamado manifestación emocional. Este es más lento, más preciso y aunque es básicamente inconsciente, tiene una parte consciente. Este filtro aplica todo lo que hemos aprendido en nuestra vida sobre la emoción concreta que estamos sintiendo, incluyendo las consecuencias previsibles de actuar como nos lo pide el cuerpo en ese momento, haciendo un balance de costes y beneficios que puede acarrear actuar de una manera concreta. También en este segundo filtro se tienen en cuenta las restricciones u obligaciones de tipo cultural que tenemos. Por ejemplo, en algunas culturas se educan estereotipos de comportamiento del tipo los chicos no deben llorar. En otras, pues que la tristeza debe mostrarse gritando y llorando como si se fuera a acabar el mundo o incluso pues que ninguna manifestación emocional es necesaria ni bienvenida. Estas dos cosas el aprendizaje que hemos acumulado en nuestra vida y la cultura en la que estamos inmersos y donde debemos expresar nuestra emoción, hace que se module esta primera activación emocional innata y que se convierta en algo más conscientemente controlado y acorde con lo que se espera de nosotros o de lo que queremos mostrar y comunicar. Y el resultado de este segundo filtro son los efectos realmente observables que cualquier observador externo puede percibir. Puesto que la historia personal y la cultura donde vive son diferentes para cada persona, cada una de ellas mostrará diferentes efectos observables aunque el desencadenante emocional inicial sea el mismo. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Dale al like si te gustó este vídeo, suscríbete al canal para seguir aprendiendo y no dejes de comentar lo que quieras en la sección de comentarios. Gracias por pertenecer a la gran familia de Cosas de Coaching.